Amigos seguidores de diarioaldía.com.es, nosotros en estos momentos nos encontramos aquí en la ciudad de Quevedo, donde justamente se está realizando el juramento de bandera. Como ustedes pueden observar, estamos en el colegio, en la unidad educativa Nicolás Infante Díaz, donde aproximadamente 600 estudiantes están llevando este momento cívico, este momento histórico que es también porque hoy estamos celebrando el Día de la Bandera Nacional. Para ello, vamos también a conversar en estos momentos con la directora distrital Mariana Zamora para dar a conocer estos actos, este acto festivo y cívico que se está llevando en ciertas instituciones educativas. Bienvenida. ¿Cómo está, Muy buenos días, eh, contenta de poder estar acá en esta prestigiosa unidad educativa. Un saludo cordial a ustedes y a todos los que nos están sintonizando a través de estas, de estas emisoras, de estos medios de comunicación. Eh, pues sí, estamos muy contentos de poder el día de hoy eh, estar dándonos un homenaje a nuestros símbolos patrios. Eh, no solamente se lo realiza aquí en esta unidad educativa, sino en las diferentes unidades educativas que tenemos acá dentro de lo que se conforma el distrito 2, de 03, Mocache Quevedo. Eh, hemos realizado una, un cronograma en el cual la Dirección Distrital de Educación está distribuida en diferentes unidades educativas como representación de la Dirección Distrital. ¿Cuántas unidades educativas están realizando este evento cívico? Alrededor más o menos de 70 instituciones educativas están, unidades educativas están realizando este evento cívico en el cual lo estamos llevando con mucha normalidad. Eh, creo que estamos hoy recordando, ¿no? Que somos un país libre, un país democrático, un país donde recordamos, pues, no, que hubieron héroes que, que en este día eh, hicieron posible de que podamos conmemorar todos los 26 de, de cada de cada año este a nuestros símbolos patrios, orgullosos de ser ecuatorianos, de ser un país con libertad, con derechos de expresión. Aquí también veo que se están llevando este a cabo este juramento de bandera con la participación de los padres, porque en dos años anteriores eh, solamente se, permitió, se permitía el ingreso solamente de un padre de familia. Así es, estamos muy contentos de que estamos ya reactivos en diferentes actividades como el día de hoy, también lo hacemos con, la, con los padres de familia. Creo que juntos es un mismo sentir, en un mismo compromiso, estamos haciendo de que día a día la educación sea reactivada en su 100%. Algo muy importante también, la duda que cabe en muchos de los padres de familia o de, o de todo el pueblo cotoliano de que, bueno, se, se dio que los estudiantes no deben de besar la bandera. ¿Cuál es el motivo de aquello? Bueno, si bien sabemos, nosotros nos azotó una pandemia que no está todavía 100% excluida de que nos podamos contagiar. Entonces es por eso que no podemos besar el símbolo patrio, pero sí jurar y rendir pues no un, un homenaje al símbolo patrio sin necesidad de besarlo. Bueno, realmente es la inquietud que tenían muchos padres de familia que decían, ¿por qué no? Y entonces usted da a conocer que es por el tema también de bioseguridad. Por el tema de bioseguridad, por el tema del COVID, tratamos de llevar esas normas este año como Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. Ahí estábamos entonces con la entrevista con la directora distrital, Mariana Zamora. Muchísimas gracias. Que ella se encuentra en estos momentos en la unidad educativa Nicolás Infantería, que este evento se está llevando a cabo, eh, como ustedes pueden ver en nuestros amigos seguidores. Sí, están aproximadamente de unos 600 estudiantes llevando este momento ¿no? este momento muy importante que estamos celebrando el día de la bandera nacional la bandera que lleva estos tres colores que realmente todos los ecuatorianos nos sentimos orgullosos de, de tenerla amarillo azul y rojo y bueno ¿no? respetando también los protocolos de bioseguridad para también evitar los contagios de las enfermedades en el interior de los planteles educativos durante todo este periodo no 2022 2020 23. Ahí podemos observar cómo están también los estándar y aventarados de esta institución educativa y como ya hizo mención la directora distrital que son más de 17 instituciones educativas que se está llevando este momento muy importante y eso a nivel nacional no más que son 277 mil establecimientos educativos públicos y privados ¿no? que se están llevando este momento muy importante. En estos momentos, nosotros vamos eh, vamos a, a enfocar donde se encuentran también los docentes de la unidad educativa Nicolás Infanterías, que están llevando, haciendo presencia, ¿no? En este momento también muy importante aquí en la ciudad de Quevedo. Bueno, nuestros seguidores, también les recordamos que usted está en vivo, puede compartir esta publicación y seguirnos a través de las redes sociales. Y también, por supuesto, recuerde también que estamos a través de la 104.3 FM. Aquí vemos también a muchos de los docentes eh, llevando esta parte muy importante. Lo que llama mucho la atención también es que, bueno, este es el primer año de después de estos dos años de pandemia donde se está llevando a cabo también partícipes los padres de familia, ¿no? Porque en años anteriores solamente se permitía el ingreso de un representante, ¿no? Aquí vemos también a nuestras amigas. Amiga, coménteme, buenos días. Usted está llevando este, este momento muy importante que es el juramento de la bandera. Usted está, tiene a su hijo a su hija acá. Y sobrino. Tiene a su sobrino. Qué bonito, ¿no? Que participen también los padres de familia y familiares llevando este evento. O sea, sí, es un grato honor de ver este juramento de la bandera como años pasados no se ha realizado, pero hoy es un grato honor de haber venido a asistir al juramento de bandera de mi sobrino. ¿Usted vino solo o con más familia? No, vine a acompañar a mi hermano, con mis hijos. Bueno, vino toda la familia entonces a estar acompañada de su sobrino. Completa, sí. Ok, muchas gracias. Ahí están también a toda la ciudadanía que, que está en este evento muy importante, el juramento de la bandera de la Unidad Educativa Nicolás Infantería. Vamos a acercar un poquito más a ver cómo se está llevando este evento por parte de los estudiantes hasta el momento, no se ha reportado eh, por menores, ¿no? Por parte de los estudiantes todo está hasta el momento con normalidad. Permiso. Bueno, este es el panorama que tenemos aquí, justamente. Ahí vemos cómo están las, las señoritas donde están llevando este evento muy importante que es el juramento de la bandera. Bueno, se hablaba también de que se estaban respetando las normas de bioseguridad donde los padres de familias también tenían que hacer eh, el uso de las mascarillas y aquí también observamos, ¿no? A los estudiantes, la mayoría está con mascarillas, otros se encuentran sin mascarillas, pero bueno, esos son uno de los requisitos que ha tomado la institución para evitar el contagio de COVID-19 y sabemos que por eso es uno de los motivos de que no ha terminado la pandemia, no pueden besar la bandera. Le recordamos también que a nivel nacional son más de 2.077 establecimientos educativos, tanto públicos como privados, es la cifra que dio a conocer el Ministerio de Educación. Aquí en Quevedo también en otras unidades educativas, se está, llevando, se está llevando este evento muy importante. Aquí entonces, celebrando el Día de la Bandera, los colores más importantes para representar a nuestro país, amarillo, azul y rojo. Muchos de ellos están con la bandera, tanto la nacional como del, eh, del colegio, diciendo sí, juro. Bueno, ahí vamos con otra de las señoritas Vamos con otra de las señoritas que va a realizar este, este acto Este acto solemne ahí vemos. Aquí están por bloques, ¿no? El bloque de las señoritas, el bloque de los caballeros Con las, la mayoría de ellas respetando las normas de bioseguridad Vemos a los caballeros también, donde muchos de ellos están contentos, no, orgullosos de, de llevar este acto. 26 de septiembre, celebrando el Día de la Bandera Nacional, amarillo, azul y rojo, donde señoritas del tercero de bachillerato están llevando este evento festivo, este evento cívico para los ecuatorianos. Y alrededor podemos observar también a los padres de familia, también fotógrafos y docentes. Y a los docentes que se están lle llevando el orden de, de este evento. Así es amigos seguidores, recuerda que nosotros en estos momentos estamos en la ciudad de Quevedo, en la unidad educativa Nicolás Infanterías donde se está llevando a cabo el juramento de bandera aproximadamente con 600 estudiantes, acompañados también de todos sus familiares, porque sabemos que como retiramos una vez más en años anteriores, se ha permitido el ingreso solamente de un padre de familia de un representado, pero ahora sí, puedo, ya puede estar acá toda la familia, ¿no? Toda la familia, aquí vemos unos padres de familia, entonces vamos a ver, a, nos, entrevistamos a nuestra amiga. Buenos días, ¿ustedes se encuentran celebrando este momento importante con, con algún familiar? Claro que sí, mi hija hoy hace homenaje a la bandera tricolor, jura su bandera. Bueno, coménteme, después de dos años de pandemia que se permitió el ingreso solamente de un familiar, ahora ya se puede estar acá con toda la familia. Sí, es verdad, a pesar que hoy compartimos junto con el papá de mi hija, estamos aquí viéndola jurar la bandera y... Sí, es importante también ver que de a poco ya se va volviendo a la normalidad, a pesar de que la pandemia aún no ha terminado, pero ya vemos más afluencia de personas reunidas, justamente como en estos eventos. usted le llamó la atención cuando se enteró de que los estudiantes no podrían besar la bandera? En realidad sí, porque es un acto cívico que siempre hemos, eh, se lo ha hecho con, como tradición, el jurar la bandera dándole un beso, en homenaje a nuestro símbolo patrio. Y si sí, fue novedad para mí, al escuchar a mi hija que este año no jurarían la bandera dándole el beso. Bueno, lo que dio a conocer la directora distrital de educación es de que, bueno, eh, que de Mucache es por lo que se está evitando los. se está llevando los protocolos por el tema de pandemia. Así es. Justamente hay que prevenir, como le dije anteriormente, la pandemia no ha terminado y hay que prevenir justamente al dar el beso. Eh, en sí hay la saliva y yo podría haber un contagio mayoritario, ¿no? entonces hay que evitar. Okay, muchísimas gracias, Esa es la opinión ciudadana y las madres de familias que se encuentran en estos momentos aquí en la unidad educativa Nicolás Infanterías, donde se está llevando a cabo la, el juramento de bandera. Como pueden observar ustedes el panorama, están los eh, abanderados, los coltes estandartos, también en compañía de los docentes para que este evento se lleve a cabo con toda la normalidad posible. ¿no? Veo, bueno, ahí vemos que se está retirando la primera señorita abanderada, donde ya hizo el juramento respectivo de su bandera. Aquí está también el escolta estandarte que está con la bandera de la unidad educativa de Nicolás de Infanterías. Y también representante también ¿no? de la escolta estandarte. Aquí vemos a la segunda escolta. Aquí vemos el abanderado también, donde ya va a ser el momento de ellos de que puedan jurar la bandera. El sí juro, es el sí juro es el que se está realizando en estos momentos. El sí juro tanto de las señoritas como de los caballeros, de los aproximadamente 600 estudiantes aquí de la, del colegio Nicolás Infanterías. ¡Sí, juro! Bueno, con gritos fuertes, otros con gritos bajos, pero están con el juramento que dicen, sí juro, a la bandera tricolor, al amarillo, azul y rojo. Amigos seguidores, que ustedes nos pueden compartir esta publicación, seguirnos en todas las redes sociales y recuerde también que usted puede escucharnos con toda la información a través de la 104.3 FM La El Gran silencio, Voz. Los bloques, caballeros y señoritas ya, señores, vista Bueno, ahí vemos a la segunda escolta estandarte. Aquí vemos el primer escolta. Ellos ya en pocos minutos van a realizar también su juramento de bandera. La segunda escolta de la unidad educativa Nicolás Infante Díaz. Aquí observamos también al primer escolta de la unidad educativa Nicolás Infante Díaz, 2022-2023, ellos que representan como los mejores estudiantes. Aquí vemos a la segunda escolta también, donde está llevando la bandera verde y blanco, que representa a nuestra ciudad de Quevedo, nuestro cantón, que representa también los colores de nuestra provincia de Los Ríos, que por cierto también se aproximan sus fiestas, desde ya estamos celebrando, ¿no? En toda la provincia de Los Ríos. Amigos seguidores, con estas imágenes nosotros culminamos esa transmisión en vivo. Recuerde que hoy se está celebrando un día muy importante para el país, el día de la bandera nacional 26 de septiembre. Como en otras instituciones educativas también se está llevando este evento cívico, el juramento de bandera.